What are we forgiving? Mitä me annamme anteeksi? All oh, the upside is actually an identification problem. Kaikki ulkopuolella on Yesterday David used an example. Eilen David If someone made, made a general comments about all men are This and this. Si alguien andaba si, ¿y el es el es el es el es el es el es el te el es el es el I'm upset because someone doesn't give me love. <tos> <tos> <tos> It's because I'm identified with someone who needs this person to give me love. <tos> And I had a lot of interaction with my mom over the years. Näin paljon ei tyni kaksina vuosina. And sometimes um, it seemed to be very difficult and there are a lot of upsets going on. Ja joskus oli tosi vaikea ja oli paljon ongelmia. And over the years I realized it only happened when I played the daughter role. Nämä vuosina aikana huomasin, että se vain tapahtuu vain silloin, kuin minä olin tyttären roolissa. When I play that role, she actually doesn't need to do anything. I'm already upset with her. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so, the, and I noticed the difference when I don't play the daughter role, I become uncompromising in my own mind. <laughs> then it doesn't really matter what she does, I will never be upset. So you can see that the forgiveness doesn't apply necessarily to the specifics. Ei ole We're really going to for the root cause of the identification issue. Me, la identificación es no just una hija que estoy es esta separación, identidad. Y la hija es solo un reflejo de eso. Y la hija es solo un reflejo de de I heard him saying to other people. He said I hate Chinese people. <laughs> sanoi, They're everywhere. They get everything. He It's really annoying. <laughs> Se <on todella> <laughs> And I felt my heart almost jump out of my chest. Ja tunsin, In my mind I had so many justifications. He was my friend. Mielessäni oli niin paljon ähm, tapoja hyväksyä tämä asia. Hän oli ystäväni. It's not right to be racist. Ei ole oikein olla rasisti. But truly what was going on is I was identified with being a Chinese. Mutta oikeasti se mitä tapahtui oli se että identifikoiduin kiinalaiseksi. You can see if the identification is not looked at Voitte nähdä, että jos identiteettiä ei katsota, the world will keep reflecting back the small identity. Maailma heijastaa takaisin pienen identiteetin. And there will be countless opportunity for upsets. There will be. countless opportunity for upsets. Ja tulee olemaan lukemattomia määriä uh, huonon oloon ja tunteita. And why did I choose to identify with a Chinese female body rather than the spirit. Miksi päätin identifioitua kiinalaisen hengen I can't comprehend on the conscious level. There must be a lot of attraction to being small. <laughs> Reto, vetoa olla pieni So see like my work is to disidentify with being a Chinese and a person <laughs> So it seems like que <laughs> <laughs> on paljon liittyy paljon siihen että identity naiseksi and to with being a separate identity ja lopuksi oli että Um, <muchos> <muchos> this this is really where the problem is. This is really where the forgiveness comes from. That sounds <muchos> uh donal in the on drama. But don't be disheartened by how big the project is. Be disheartened by how big the project is. I can't discouraged. <laughs> <laughs> miten, miten iso on. because um, we say that the history will not be hi the history will not exist if it doesn't repeat in the present moment. So it's not about how I identify with being a human, a daughter, a female, Asian ei ole kyse siitä että miten identifikoidun ihmiseksi kiinalaiseksi naiseksi. It's about Kyse on tästä hetkestä. Miten valitsen ajattelemaan Pyhän Hengen kanssa? And even this mielen kouluttaminen this awakening journey ja myös tämä kouluttaminen, tämä avaava matka, is actually not to achieve accumulated um result. It's because if I choose the Holy Spirit in this moment, I taste the peace instantaneously. when I choose the Holy Spirit in this moment I I have peace. Minulla on rauha siinä hetkessä. So when I talk to my mother for example on the call Esimperiose esimerkiksi kun en ella, ni. I'm very aware whether I'm playing a role with her. Olen hyvin tietoinen esimminkö roolia hänen kanssa. Or I just stay in my inspiration. Vai pysynkö inspiraatiossa As if she is any brother and sister I I face. Ninkuin hän olisi kuka vain veljestä tai siskusta, kenet kohtaisin. And I will share my inspiration with her. Ja jään inspiraatiolla hänen kanssa. As I feel guided. Kuten tunnen so it's very practical. Joten se on hyvin käytännöllistä. So if we if we see how um, this works with your with these ego thoughts and this ego world. If you think of yourself with the ego, you will think of everybody else si yo egon kautta, en myös muita si egon kautta. si yo me siento en el mundo, a But God did not create the body. And there's a part in the course where it says uh, uh, don't ask to see your brother without the body. Ask yourself would I see them as sinless? ¿Quisiera ver a mi hermano sin pecado? ¿Necesito ayuda? Yeah. Because, because you need help for that. You're really calling on the Holy Spirit for help when you say, "Would I see my brother as sinless? Because um, the body makes no errors. errores el The error is in the mind. El The purification has to be in the mind. La purificación tiene que estar en la mente. Now, sometimes people say, "I would be happy if I just didn't see all these bodies." A veces, las personas dicen que Uh, one woman came to me and she said, uh, I am very good with hypnosis. Tuli minun ja sanoi, Olen hyvä hypnosis. And so I hypnotized my mind uh, that the body is not real. Mieleni, että keho ei ole and I used part of A Course in Miracles workbook lesson to hypnotize myself that I am not a body. Ja käytin osaa ihmeiden oppikurssista hypnotisoidaksen itseni, että en ole keho. Um, but what happened to her when she did this is she started to try to walk through glass. Se mitä hänelle tapahtui tämän jälkeen, oli se että hän yritti kävellä lasin läpi. Even though she still felt bruised. Vaikka hän koki itsensä satuttavan itseään. Yeah. and then she told me one day she woke up and she looked in the mirror. Sitten hän kertoi että eräänä päivänä hän heräsi ja katsoi peiliin. No Eikä kehossa ollut keho, peilissä ei ollut kehoa. She had hypnotized her body away. Hän oli hypnotisoinut oman kehonsa pois. Ja well, kysyin, no miten se toimii? Hän said I'm still angry. että olen vielä vihainen. <laughs> I said, So that showed you the body is not the problem. Elle täbakertoisinule, että keho ei ole ongelmasi. It's the anger in the mind. That's the problem. Se on viha mielessäsi, joka on ongelma. But you see how easy it is for the ego to blame the body. Mutta so, oh, näet miten helppoa egolle on syyttää kehoasi. Say all of parish should look different, it should be different. Ken pitäisi näyttää erilaiselta, se pitäisi olla erilainen. But it's just an image. Mutta se on vain kuva. Es un imagen among many images. Se on kuva so, we have to learn from the Holy Spirit what is the right use of the body. So that our whole perception of the world can be healed. And that's really where our gathering started this afternoon que Cuando dije que el Espíritu Santo ve el cuerpo como un de comunicación. que el Espíritu Santo quiere hablar a través de tu cuerpo. El cuerpo. Y abrazar a través cuerpo. Y esto is todo very important. In fact, it's the only purpose that your body has. Everything else you tell the body to do. Is going to reinforce guilt in your mind. So uh, last night I was talking about competition. Eilen illalla Competition is not communication. Cuando When you use your body to compete with, como like okay, käytät ego, you use the body now. ego, compete. So imagine how this works out in sports. Joten ajatelkaa, miten tämä toimii urheilussa relationships ja ihmissuhteissa. Where would relationships Missä olisi kateutta ihmissuhteissa? Without the belief in competition, ilman uskoa kilpailuun. You see, all of these negative emotions come from misusing the body, kaikki nämä negatiiviset tunteet tulee siitä, että ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se cuerpo hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? to se puede hacer? ¿Cómo se El cuerpo tiene que trabajar fuerte para satisfacer mis deseos y deseos. Pero cuando dás tu mente a los deseos eso es el ego. Y tú dices que el cuerpo tiene que servir al ego. <tos> so, I would say, this is why you are called to be a miracle worker. That's what the whole course of miracles is about. Letting the Holy Spirit move the puppet strings, and use the body just for communication and we get lots of opportunities for that. We're happy to have opportunities for that. So one thing that has been repeating itself with questions or problems that people have within the 10 years is the feeling of not having self worth. The, the ego is such a small version of of the self ego on hyvin pieni versio omasta itsestämme that the whole world was made to help compensate for this uh, smallness ja koko maailma olisi tehnyt luotu sitä varten että tätä, että voisimme hyväksyä tämän pienuuden To believe you are an ego would be to believe you are all alone in the universe. Uskoa egoan oli se että uskoisimme että olemme täysin yksin koko universumissa. And so the ego made many bodies. Joten ego teki monta kehoa. To take away the loneliness. Ottaakseen pois yksinäisyyden. How can you be lonely if there's seven billion bodies on the planet? Miten voit olla yksinäinen, jos on seitsemän biljonia ihmistä maapallossa? Suomessa voi. <laughs> if <Finland> you can, except, <laughs> but you see that the mind is still alone with all of these other bodies. Mutta niin kuin näen te mieli on vielä yksin kaikkeen näiden bojen kehojen kesken. So the ego says you need special bodies. Joten ego sanoo että erityisiä kehoja. Attractive special bodies to be around you. Mm -hmm. vetäviä eri, erityisiä kehoja ympärillänne. And this is where the identity gets caught up in, in associations of bodies. Ja tässä identiteetti y ja asociación It could be a cultural identity like being an, uh, an American or being Finnish or being Chinese or a Canadian. Se voi olla kulttuurinen identiteetti, olla amerikkalainen, englantilainen, kiinalainen. It could be finding that special other body. Se voi olla sen erityisen toisen kehon that is, ja löytäminen. That is your soulmate. So even though it's a terrible world you've found your true flame Paikka on todella kurja maailma olen löytänyt paikan And you and your flame can live in bliss Sinä ja voitte elää hyvin poineissa And you wake up one morning Kunestaan heränne aamuna this you, you believe what Sinä uskot mihin out of my bed voice misunderstanding I'll find another soulmate <laughs> Löydän toisen sielunkumppanin si takes me another 1000 years i'm not going put up with that vaikka se veisi tuhat, to, toisen tuhat vuotta en aion tuota kestää. so these people are part of this false identity <laughs> at one point jesus says, jesus says the ego peopled the world El ego like The you go. People the world, <laughs> Ihmistytti. <laughs> Ihmistytti. Yeah. <laughs> yeah. To make up because, because this little identity is very shaky. Because <laughs> this little identity like is very little stick blowing in the wind. But if we put lots of other sticks around it, it will make it stand up a little stronger until a big wind comes and blows all the sticks down. So, so you have to let go of your littleness and accept your vast self. Christ. Joten Christ, laittaa can pienuuden ja ottaa vastaan. Sinun, sinun Kristuksen sorgeuden. Mutta yeah. first we go the of being a miracle läpi osan jossa olemme ihmeiden tekijä. Koska se vahvistaa Kristusta Christ Koska se vahvistaa Kristusta mielessänne. miracles are inspired by Christ. Koska ihmeet ovat ins Kristus inspiroi ihmeet. Näettekö miten tärkeää tämä on? Ette tahdo tehdä tästä ihmien oppikurssista harrastustanne? Tai kertoo kumppanille tai vanhemmille, että minulla on uusi mielenkiinto. Kertokaa totuus. your whole life. Se on teidän elämänne. You have no other life apart from it. Teillä ei ole toista elämää sen, si sen vierellä. You have to make a space to give yourself over to devotion with this, this Täytyy luoda tilaa omistautumiselle Tässä tälle polulle. Yeah. That's what's happened in our lives is, is we, we just have given it our full devotion to this purpose. This purpose. Se on tapahtunut meidän elämässäne oimme antautumme tälle. Täysin. David just mentioned um, the Holy Spirit' purpose for the body is for communication. David ju juuri kertoi, että pyhän tarkoitus on olla äh, pyhän pyhän henki on san, että kehon on olla and, and truly that is the function for every one of us. Ja tämä on varmasti, tämän asian, tämän Näin the spirit actually are calling us to fulfill a very mighty function. Me henki No necesariamente mighty in this world. But it's very very important in awakening. If we hear the call and sit with it. We're really saying we're pushing away the spirit. Me pois. And we're sitting with fear with the ego. Y ja ja And then all this fear were projected onto different issues in our lives. Ja er, A lot of the times the problems are not really the problem except it's our own holding back from the spirit's calling. Mm. Ole ongelma, vaan se on vain sellainen että pidätämme pyhä henkää meidän pois meidän elämästämme. So I just really feel for some some somehow here in this room. I really feel it like spirit is calling to say that I have a function for everyone. Muten tunnen eritystä tästä tunnen tässä huoneessa että pyhä sanoo että minulla on tehtävä tällä joka ikisellä. Es muy, muy joyful. Ja se on iloinen, iloa And it, very, very high. Y spirit. es muy, muy, alto en And there's nothing to fear. Ole And in my own life. Y ja of, of gap. like waiting period. Y okay. ja Lépi osan y oli kuin tauko. Well, I felt very disappointed with this world and the, the way that the, um, that I, I think. Tunsin olevani hyvin pettynyt tähän maailmaan ja siihen tapaan, miten ajattelen. And I don't see what is to come yet. Enkä nähnyt, mit, äh, mitä oli tulemassa. To replace. Sen tilalle. So I was just waiting and waiting. Joten odotin vain ja odotin. Pero in the meantime En kanssa. Really so that I get ready. y I built up my trust. Ja cuando me it's time then I will jump. kun So, I think this is a call to be open to an active part in your life. Joten on kutsu olla avoin ja osan to pay close attention to what your inspiration is. Todella lähellä, läheltä, sitä, että mikä sinun inspiraatiosi on. And when the ego says, oh, That can't be what you do for your life. Ja kun eko sanois hei voi olla se mitä teit elämässäsi, kanssa. Because you have to be practical and take care of all these other things. Koska sinun pitää olla käytännöllinen ja pitää huolta kaikesta näistä asioista. Remember that Jesus will arrange time and space for you to Jesus organisoi ajan ja tilan for you to fulfill your function. Jotta voit tehdä kutsumuksesi ja tehtäväsi. Very much like a fairy tale. Kuten sadussa. You don't have to figure out the way that you're going to to make to to do the miracles. Sinun ei tarvitse itse keksiä tietää miten keksit ja täytät ihmeet, teet ihmeet. Because Christ will do them through you if you will allow it. Koska Kristus tekee ne lävitsesi osan sille luvan. Yksi of ongelmista on se, että kerrot Jeesukselle että en ole vielä valmis. Yritin tätä that at the alussa. Hän sanoi, kyllä olet valmis. Koska minä olen valmis tehdä sinun lävitsesi You just need a little willingness. He said, I do the miracles. And so we can't, we can't say that we are not ready. If you're here tonight and you're listening to this, it means you're ready. There's no point in hesitating or saying, oh give me three or four more years. Ei ole syytä ajatella, että tarvitset parin kolme vuotta lisää. There's nothing in this world that we have to finish. Ei ole mitään tässä maailmassa, jota meidän pitää viedä loppuun. Except being finished. <laughs> Ei ole muuta kuin olla suomalainen. <laughs> that's a, that's a quote. That's a terrible one. I quit. He <laughs> said, That's it. That's enough. No more, no more. No more plays on words like that. So, yeah, so you have all the support, all the support in the world, really. Yeah, yeah they have a beautiful uh, Course in Miracles Center. Hay groups, there's gatherings, hay muchas para Many opportunities to participate, to to actively participate. Monia erilaisia mahdollisuuksia ottaa osa. And you feel good in your heart. You may start to think, wow, this is the way my life is supposed to go. se That's the way we feel. We feel very honored. Neimme tunnelme. To be used in this way. Toppalta kunniaa tähän. Kunnolla täällä applena näen. Yeah. We're all collaborating together. They made a face to it. Kaikki yhdessä. And many open hearts make, make it a lot easier. Ja monka avoita sydäntä tekee sen paljon helpommaksi. Hmm. Yeah. One of the ideas I wanted to share is as we leave and stay in this city that I can't pronounce. <laughs> <laughs> One <jonka> of <laughs> the ideas I wanted to share that he can't pronounce. He's in a place where he can't speak. It's the idea of collaboration. Ideaa <laughs> yhteistyöstä. Porque voi so like When Helen and Bill both prayed together and said there must be a better way. Kun Helen ja Bill ja ajattelevat Helen Bill scribed the course in miracles. Is that the spirit will bring two or more together? The spirit will bring two or more together. Tai Where one lacks can lack one thing and the other can lack another. I said going, keep going, going. as <laughs> well. It's coming. <laughs> I'm ready. <laughs> Just totally in line with the teaching so <laughs> Like um, like one might have low funds. <laughs> <laughs> and the other I'm thinking of Karen and Ben and Karen and <laughs> Those Phil and Helen and Karen and Ben. And <laughs> another might have something else that's helpful. Ja jollakin toisella voi olla jotain muuta, joista on apua. Helenillä oli tosi vahva tahto ja paljon mystisiä kokemuksia. Ja Billillä oli heikko tahto, mutta todella... Y that put them together and the miracles can come through really quickly and a big part of our ministry has been these assignments ministry. Um, community. Community. A big part of the community. community has been the, these assignments uh, ministry. so it doesn't seem so daunting silloin se ei ole niin pelottavaa and you get this experience of collaboration right away ja kokemuksen yhteistyöstä heti Ja feel what we call the link ja yhdys alkaa tuntua and yeah it just just it, it can happen here se voi tapahtua täällä like there's probably the whole, if you've noticed somebody that you keep you know, paying attention to in the room jos huomaat esimerkiksi jonkun ihmisen, jota Have the courage to go up to them and just start talking because there might be something that the Holy Spirit has for you to olen do. It's roh, only rohke, only rohke, ja minä puhuman heillä, koska voilettä pelähenkit ahtoo tuolla jota teinä läpi. That's been my whole path because I I don't know what I'm doing. Se on ollut minun koko tieni, koska minä tiena mistä <laughs> mitä minä teen. Aijat minun rohkeus. I said absolutely nothing. <laughs> <laughs> I added something about you not knowing anything about anything. Absolutely nothing. <laughs> but um, it happened to us when we met. Yeah. There was something also with everyone but Something that it was familiar and uh, uh, yoppika. Yeah. The stupidity, that's why I can say it. <laughs> But that's it. That's exactly what I'm talking about, the feeling. What are you trying to say? <laughs> <laughs> Hän puhuu juuri It's important to follow that because like we were just laughing last night up sit, there at the gathering. And nobody understood anything we were saying. Eikä kukaan ymmärtänyt mitään mitä me sanottiin. That's what you think. <laughs> But we had all this joy. Mutta meillä oli eso And that was shared. Se oli And that's the point of all these collaborations, is to And, share the joy. Ja se on meidän kaikkien yhteistyön tarkoitus että voimme jakaa sen. So that's where we can leave it tonight, is share your joy. Illan, jakakaa ilonne. Yeah, don't hold back. <laughs> Älkää takaisin. And uh, a uh, We are coming back to Europe next year. Europa uh, Some people know I like to have big, long retreats. So you're all invited to a six-week retreat. Joten, te kaikki kutsuttu viikon finish, finish everything else so you a attend. Kaikki muu, tulla. Francis has more details. Francis, todo el The end of May, pero um, But you can come from one week up to six weeks. una And it will be an experience to immerse with us and just live with us as if we're in a community together. y At lunch lunch uh, what it feels like to a in our community hacíamos a la mañana? ¿Qué hacíamos a la ¿Qué hacíamos a la mañana? the la a la so everything and every decision was to fine um, tune to the guidance and follow it. Kaikki ja, y ovat hienossa, en el sitä varten, että kuuntelemme ja olemme ohjauksen. And that being the purpose, it actually guides the form. Se, on se syy, joka ohjaa So in form it can be very spontaneous. We have um, sessions for people to express. puede uh, we, we're living under the guideline of no private thoughts. Koska niin että meillä ei ole, ei ole ollenkaan yksityisiä ajatuksia. So, there will be a lot of opportunity for people to come together and release, re express, and release. On tulla, olla ja irti ja and we come together for a lot of these movie sessions as well. Ja aikaa myös and a lot of spirit guided projects, collaborations. Ja hengen, uh, Spirit-guided projects and collaborations. Ja so it's very, very fun and very, very healing. Hyvin ja hyvin so we just really look forward to see you if you can make it. Odotamme, teidät, jos and remember too that this is only for one thing: is to see everyone with perfect. Ja muistakaa, tämän vain yhtä asiaa varten, jotta näemme kaikki tasa arvoisina vertaisina. Eikä you miettiä ollenkaan miten tämä tehdään. You give that Antakaa sen pyhälle hengelle. Just make Antakaa sen olla vain rukouksenne. Holy Spirit, show me how to see everyone with perfect equality. Pyhä henki, anna minun nähdä kaikki tasa-arvoisina so that you have the same loving attitude with everyone that you meet. Jotta minulla on rakkaudellinen asenne ihmisiä kohtaan, even, kohtaan, even everyone you think about. Jopa kaikki, jota ajattelet, you kaikki ajattelet. the same loving attitude with everybody you think about. sama rakkaudellinen asenne heitä kohtaan. Holy Spirit will take you there. No one is ahead, no one is behind. Ei ole edellä, ei ole no one is advanced, no kukaan one is beginner. Ei ole ei ole Just the presence of love. Yeah. That's it. Okay, thank you everyone. I'm so honored. Awesome.